Y hay quienes dicen, hay quienes dicen, y un amigo mío muy preparado que es juez eh, y que ha demostrado cuando lo han eh, interrogado, lo han cuestionado, lo han evaluado en su aspiración de juez de la Suprema Corte de Justicia. Y me consta que en una ocasión lo vi. Con más de 17 preguntas, todas puntuales, y la contestó de manera cabal. Y resulta que gente que usted lo vio tartamudeando, mostrando poca capacidad, poco dominio de la materia, eran lo escogido. Porque eso, dicen que eso, la mujigatera. Y ese juez salió tan frustrado de ahí, porque apiró dos veces. Que me dijo, yo no me pongo jamás. Y mira, yo en, en la última aspiración, quizá un error mío, quizá le dije, magistrado, aspire. Me dijo, yo no me pongo de Mojiganga más. Porque eso no lo evalúan en base. Eso ya lo tienen incluso elegido. Y ponen ese grupo de gente de Mojiganga. Una verdadera mojigatería, amén Para decir que no, porque nosotros lo hicimos público. Sí, para decir eso, para llenar requisitos. Para llenar requisitos. Para llenar requisitos, ni más ni menos. Bueno, pues, eh, eh, eh, vamos a esperar, ahí, eh, la expectativa ya en los próximos días, ya será escogida la Junta Central Electoral, que la sociedad ha estado reclamando que sea con personas, que no tengan esas vinculaciones directas, sí, con los partidos, que no sean dirigentes políticos, porque político es todo el mundo, y todo el mundo de una u otra manera, aunque no sea partidista, Puede tener una simpatía. Yo creo que. Pero ya usted siendo un dirigente político. Que ha tomado partido. Yo creo que. que ahí es correcta. La, la. sugerencia que distintas instituciones. Han hecho sobre eso. Bueno men. Y es penoso. Una persona se tiró. De 14 pisos de Huacá ayer. Porque lo cancelaron de. Usted se recuerda Men. Que yo dije aquí que iba a haber gente que esas cancelaciones lo iban a poner loco. Sí. ¿Te recuerdas que yo lo dije claro, aquí? Sí. Y narré un hecho. Que vi, lo narré en par de ocasiones. Que vi en el ayuntamiento de la capital gente que no se preparan para las cancelaciones. Se aferran a los cargos. Se aferran. Y entonces, cuando le, es, esa cancelación lo, lo pone loco, lo frustra. Y creen que el mundo se va a acabar. Es igual que los guardias y los policías, cuando todavía teniendo cierta edad eh, productiva, lo cancelan y lo retiran. Se ponen al borde de la locura. Pues ese muchacho se tiró y qué pena, dejó una carta escrita y un video eh, eso es la falla de un sistema en que el mayor empleador en este país es el Estado. Y porque en el sector privado, es eh, casi sacarse una lotería también conseguir un empleo. Sí, y entonces hay gente que eh, se hacen de una profesión y le pasa un tiempo y no consiguen empleo. Yo conozco muchísimos ingenieros que andan por ahí divagando. Pero yo conozco eh, Sí, sí, sí, sí, es verdad Es verdad, ¿verdad? Eh, verdad men. Miren entonces eh, Qué penoso, eso fue una tragedia en el día de ayer Que deja dicho eh, La situación que padece el país En términos de empleomanía Señores, y dice un informe en el día de hoy que en intereses de la deuda pública que tiene la República Dominicana se van a pagar casi el 20% en intereses sin contar capital. O sea, de los gastos que va a tener el gobierno de cada 100 pesos. 20 pesos son para cubrir los intereses. Ahí no se habla de capital, los intereses. Estamos ya en un endeudamiento que está en 60, 62 del Producto Interno Bruto. Eso es muy alto. Eso ya llega a una zona que se llama peligro. Eso es peligro cuando un Pequeño país, porque hay países como Japón que deben el 200% su deuda, pero Japón tiene una riqueza, una riqueza amplia con que cubrir ese endeudamiento. Y otros países, los Estados Unidos es en que mayor deuda tiene, pero ¿qué resulta? Bueno, Japón y Estados Unidos, pero esa gente tiene una riqueza fabulosa. No es lo mismo un país que tenga riqueza a un país que no tenga tanta riqueza. Y el tope que han puesto como algo normal es en tre 35, ya de 38 ya hay problema Y estamos en el 60 De modo que me preocupa esa situación bueno, men y el presidente de la República, Luis Abinader, va a hablar esta noche, a partir de las 9 de la noche. Todo el mundo va, este discurso lo va a ver mucha gente, porque la gente está a la expectativa a ver con qué viene Luis. Hay mucha expectativa, eh, porque déjenme decirle, se están cometiendo mucha locura. Entonces el gobierno ha querido implementar un presupuesto eh, con una serie de impuestos que golpean duramente la clase media y, y, y, lo, y, lo, y los sectores más pobres lo golpean de manera directa. El bolsillo de los pobres y de clase media entonces no se ve real y efectivamente una actitud de disminuir el gasto y el despilfarro, el gasto superfluo e innecesario y despilfarro. Y entonces uno queda asombrado cuando uno ve que, que el Ministerio de Educación, que tuvieron que echar para atrás, porque estas son la gente que más meten la pata y, y de inmediato, por suerte eso, que ellos rectifican, que no se quieren imponer a la fuerza. Como a, a la mala, como ha sucedido con otro gobierno y el mismo gobierno pasado, ellos echan para atrás, eso, eso tienen de bueno, porque no hay nada que no tenga algo de bueno, que no, nada bueno que no tenga algo de malo, ni nada malo que no tenga algo de bueno. O oh, 700 mil pesos en medio de esta situación, y usted pidiéndole sacrificio a la población a invertirlo en orquídeas, para adornar el despacho del ministro de Educación. Pero es loco que nos estamos volviendo. Es que perdimos el juicio. Entonces, esa gente criticaban al gobierno anterior. Lo criticaban por el despilfarro. Pero ellos están haciendo lo mismo. ¿Y cómo usted le justifica a un pueblo que pague impuestos? Y entonces, usted dice que decorar un jodido despacho. Con orquídea nada más. Aparte quizás de las otras cosas. No así, no. Pero por eso es que la gente reacciona. Es ¿eh? por eso que la gente reacciona. Y le voy a decir lo siguiente. El pueblo no está dejando pasar una sola. Es al acecho que está ahí. No están locos por tirarse a la calle. Y se van a tirar a la calle. Se van a tirar, ustedes lo verán. Se van a tirar. Porque es que son tantas la locura, tanta la locura y como que no hay esa competencia, no hay ese que... Mira, eh, hasta la esposa del presidente tiene que convertirse en vocera porque al presidente los voceros del gobierno lo están dejando solo. Luis Abinader tiene que estar hablando cada rato. El sábado Luis Abinader habló y hoy jueves, cuatro días después está hablando. Y usted no ve esos voceros. En eso el PLD tenía una ventaja. El PLD sabe manipular y sabe acondicionar. Y, y no se le llamaba rebuses por eso. Sabe cómo entretener a la gente. ¿Sabe cómo a la gente? y te, Un tema te lo cambiaba y te metía a otro. Y te, y te adocenaba. Oye, y con toda esa bocina paga Que te, te sabían utilizar... La situación, mira, pero esto no, esto lo cogen a mano pelada con el pechazo. Y va a haber, va a haber un lío de marca mayor, va a haber un lío, eso no, eso, eso no lo despinta nadie, ustedes van a recordar de mí. Eso no lo despinta nadie ese lío. Yo no sé cuándo va a ser, pero ustedes, ustedes lo van a ver. Yo no sé cuándo va a ser. Porque viene una situación, por ejemplo, mira, Luis Abinader ya dijo que esos programas de fase 1 y fase 2 son insostenibles. Cuando en diciembre quiten eso, que entre enero, ustedes deberá, usted verán ya esa gente acostumbrada a que le estén dando ese dinero. Sí. Eh, ya Luis Abinadé dijo, o el gobierno dijo, que la famosa doble. ¿Usted se recuerda que Luis Abinader en campaña dijo que iba a doblar la cantidad de dinero en la tarjeta? Yo creo que hasta hicieron un comercial. No, hicieron un comercial, hicieron tarjeta. Ya no. Ya di que comer primero es que yo van a aumentar. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo tú estás? Bien, gracias, un placer. Bendición, hermano. Oye, yo a que dice que se ve que, ese rey, que ese es también, hermano que, ese que tiene ocupado ese culpa ahí. ¿Cómo sí, es ¿Cómo eso? que es <risa> la gente se y la calle. Así mismo es, Agustín. Pero no, hermano, tú tienes ah, que todo lo que tú dices. porque ah, tú no estás sacando a nadie, tú más gente que piensa. No, nadie, tú estás diciendo lo que lo que tú siempre has dicho. Se lo estoy de, diciendo, ¿tú, tú no diciendo Tengo, tengo, tengo se lo estoy diciendo con tiempo. Claro. Ustedes lo claro, verán. Claro, que sí, lo de Jorge claro. Blanco va a quedar claro, claro, que sí, mano. Igualmente, gracias, Agustín. Que igualmente para ti. Lo de José Blanco va a quedar chiquito para lo que viene, ustedes verán. Buena tarde. Buenas tardes Buenas tardes Omar Bien, un placer, un placer Igual hermano Hermano, qué es lo que está pasando con el de Norte Que aquí en ve la luz Dura horas y horas y no la mandan Omar Y los recibos llegan de infarto hermano De infarto Mejor no le digo nada Mira, eso que él dice El PRM y Luis Abinader le prometieron un cambio que eso no iba a seguir entonces, ¿cómo siguen los apagones y siguen lo que ellos criticaban? Porque por eso es que hay que ser coherente. Se criticaba eso al gobierno de PLD con justa razón. Pero entonces, usted que habló de cambio, tiene que cambiar esa situación. No puede venirle a la gente con... Mire, el gas, le han bajado 20 cheles después que Luis Abinader es presidente. Usted tiene que mostrar Que realmente se ha producido un cambio Que realmente se ha producido un cambio Un cambio que la gente lo perciba